26 negros nunca me atraso vin del 2007, vale de 25 gramos y no me siento cartón, hey, hey, oh. 25 gramos adentro de la mochila, hey. la patrulla no me alcanza, hasta que me fusilan no llega, no llega, mi cabo me levanta, que yo puedo mucho más que ellos, no ven por la calle, lo sé los lo que tengo colgado. En mi bicicleta no durmo de noche, la noche completa. para bajar el mamo, me he dos Z, ya no se eh, Mami sabe, tengo la receta, eh, yo tengo la nota. para matar caretas, que si quieres tú, si yo, si quieres que te, Si quieres las dos cosas, sabes qué hacer. Vuelvo eh, oh, dentro de un papel, eh, matamos el Black sí. eh, Puta, subimos el nivel, eh, ellos se parecen a mí. Eh, no me pongo en ningún cartel, eh. yo solo cuento lo que pasó. Eh, ahora las cosas cambiaron, ya me llamaron billetes de mil. Eh. Ahora todos quieren ser mi amigo. Eh, mis amigos son todos ahí, Cuando cuando, cuando, cuando, cuando, caí preso, a los 16 la chuta me perseguía, no sabía que hacer, no encuentra los gramos, lo hice desaparecer porque ya lo tomamos, antes que llegué evitando el carpeso, esquivando la ley, yo voy a hacerme mío, antes de los 26 negros nunca me atraso, vine hasta el 2006 25 gramos, y no me siento caliente,